¡Hola, a todos, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Espérate, ¿está grabando el vídeo? No, porque sí, si no está grabando. Está grabando, está grabando. Está grabando, güey. Vale. De momento. ¿Esto qué es? ¿esto, ¿Esto qué hace? No me la quiero jugar. Uf. Los gusanos estos. Los gusanos estos. Vale, perfecto. Me he liberado de uno. Increíble. Ah. ¡Uf! Gracias. Gracias, Minecraft. Bueno, Minecraft no. Eh. Bueno, yo me entiendo. Uh, uh, uh, ¡Qué vienen, ¡Qué vienen. Uh. Oh, ops, ops. Me. Me. casi me muero. Casi me muero, güey. Podría pillarme con las azul, pero no tengo manera suficiente eso. Bueno, espérate. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me salvé, me salvé, me salvé. ¿Ves? ¿Por qué pongo una bomba? No tengo ni idea. Oh, gracias, he recuperado la bomba. La bomba, la bomba, bomba, bomba. Entonces, a este punto necesito corazones. Wey. ¿El juego me va a dar corazones? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero está. Este mapa es un poco. Un poco. Uh, uh, uh. Uh, uh. oh oh wow, wow, wow. con un corazón y im... con, con medio corazón rojo y medio corazón azul ah con medio corazón rojo te suscribes vale qué te parece eso no me lo quedo <mchien celda> pues no te suscribas medio corazón ¡Oh! Ni me ha rosado, ni me ha rosado. ¿Vale? cómo se queja? ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué? Eh? Es, me gusta, me gusta. Hashtag me gusta, chicos. Hashtag me gusta. Espero que haga algo, ¿eh? Porque es si esto... no...? ¡Oh! Esto hace que vaya más lento, chaval. ¡Mira eso! Ostras, me encanta este superpoder, chaval Hoy me lo paso el juego Hoy me lo paso Hoy me lo paso, güey. Bueno, ¿y ese moco verde? ¿Y ese moco verde que viene? Perfecto Me acabo de dar cuenta que me han dado Espérate. Corazón, coge, coge el corazón Coge el corazón que lo va a necesitar todo. Podría entrar en esa sala Pero no me la quiero jugar, ¿vale? Así que voy a ir directa a la cosa esta. No me lo creo, no tengo más bombas. Corazón y medio, corazón y medio, corazón y medio. Uf. Estoy callada, pero. Que me estoy concentrando, ¿vale? Me estoy concentrando. Por... ¡Uf! Uh, ¡Qué genio tiene! El señor este. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué, ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¡Ah, qué soy esto! Pero bueno, ¿esto qué es? Do ¿Dónde estoy? So soy el cuerpo estandante. Soy esto. ¿Lo ves? ¿Me veis? Esa soy yo. ¿No me puedo unificar contigo de nuevo? Increíble. No, no. ¿No te quieres unificar conmigo de nuevo? No quiere, muñeco. El muñeco no quiere. No quiere. Vamos a hacer esto porque es un poco absurdo, ¿sabes? Vale, a ver. vale O oh. A ah. Y Uf. Uf. U U si no ¿vale? vale, no U U U Vale. ¿Vale? ¿Vale? U U U U U Uff. Vale, Uf, uf, uf. U U me Coge el corazón. Coge el corazón. Pam, pam, pam. Vía corazón. Pum, pum, pum. ¿Tú crees que me lo pasaré en el día de hoy? Déjamelo en los comentarios. Yo diría que sí. ¿Vale? Yo diría que sí. Uff. Le he pillado el truco ya, ¿eh, chaval. Por cierto, me dijo Crow. Que en estadísticas... En opciones... mirase lo de... No sé qué de la salud... O algo así, ¿no? A ver... Opciones... Estadísticas... No sé dónde está eso... Espérate... Déjame mirar una cosa... ¿Dónde está eso? Eh, Crow... De todas estas opciones... ¿Cuál es la que tú me decías? Pómelo en los comentarios Porque basta porque que toque yo algo Y no sea eso, ¿sabes? Me ponéis dónde está y para qué es ¿Vale? Lo que me comentaste en el... En el capítulo pasado de... De Bending Office Arc. Me dices para qué sirve y dónde está, ¿vale? Porque si toco yo algo que no es A lo mejor basta para que pierda la partida y la cague, ¿sabes? Y no queremos eso no. ¡Dame! Pilla esto. Vale. Si queréis, ¿eh? ¡Hombre! Tenemos bichos. Que ni me han tocado aún. ¡Oh, monedicas! ¡Oh! ¿Vale? Corazón. Corazón y medio. Vale, perfecto. De momento tengo... Pues... Cuatro corazones, vamos a llamarlo así. Tengo cuatro corazoncitos, chaval. Oh. Cinco, cinco corazones, chaval. Cinco corazones. Vale. Vale. Perfecto. Ya me dirás tú qué es lo que acabo de pasar. No sé qué es lo que he hecho, ¿eh? no me lo preguntes. Oh, oh, wow, oh, wow. Oh, oh ya los corazones, no quiero morir otra vez Ah, que tengo moscas, perfecto Perfectísimo Increíble Increíble Hoy sí nos lo pasamos Si me consigo pasar la partida en el día de hoy Te suscribes Uff, uff Uf. Uff, uff ¿Eh? Las moscas que estaban a mi alrededor Desaparecieron ¿Por qué? No tengo ni idea Medio corazón, medio corazón Necesito, necesito los corazones ¿Vale? ¿Vale? Por favor Perfecto Y las bombas Necesito las bombas, vale Sabía que era algo más interesante Pero no Porque eso de ahí no sé lo que hace, eh la caja de salila No sé qué es lo que fa. ¡Oh! Vale. ¡Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow! Oh. ¡Ataca! ¡Ataca! Uy, me Así me gusta, chaval. Que ataques. Necesito. Necesito corazones urgentemente, ¿eh? Uf. Necesito corazones. Necesito corazones. Uf. Pues muy justa, ¿eh? Aunque, llega, aunque lleve un corazón y medio. Mira, que sí me lo voy a poder pasar, ¿eh? Pero qué bicho es este, que es tan fácil. ¡Oh, corazón, gracias! Gracias, gracias, gracias. Thank you very much. No me lo quiero jugar y tampoco voy a entrar a esa sala. Dame algo interesante, por favor. Te lo pido. Pues te pido un corazón, ¿vale? Un, cora un corazón. Corazón, corazón, corazón. Y me dio una llave. Mm, mm, mm. Voy a la tienda. Bueno, no, voy a esta primero. ¿Esto ¿Qué hace? esto hace que el enemigo se lo pisa vale vale vale vale ya está ya está hoy hoy hoy se gana chicos hoy es nuestro día de suerte hoy es nuestro día de suerte y hoy sí se gana yo que lo que hace es uf, uf, uf, uf, he pasado por ahí he pasado por ahí y no me preguntes cómo lo he hecho oh, este es el que se divide vale ya me he perdido no me lo creo dame algo interesante esto qué hacía, que no me acuerdo No me acuerdo lo que era No me acuerdo lo que hacía esto Vale Vamos Vamos Aún seguís, confi... Nada Aquí tenemos un corazón Esto que hacía, que no me acuerdo No me acuerdo lo que era esto Voy a comprobar si aquí hay algo interesante Nada Nada Vale tú demonio Podrías hacer algo, ¿no? ¿Para qué te tengo yo por aquí? Déjame Deshacerme de uno Facilito Oh, no me lo creo No tengo llave Vale, no, pa no pasa nada Aquí, okay, creo que me merezca la pena. Por favor, ¡No, me lo cae! Fallo ¡Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu! mío, fallo mío, fallo mío. Vale, voy a ir para, para el cofre, por favor. ¿Esto qué es? ¿Esto qué hace? Nada, increíble. Pues nada, vamos a tener que ir a... Ay, no, espérate, tenía un corazón por aquí. Vale. Vale, pues... Pues nada. Vamos a ello. Perfecto. Pero sí, es que no he hecho nada. Servido de nada. Bah. ¿Vale? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, mi salvación! ¡Mi salvación! Vale, vale Mi salvación, ¿eh? Eso es la salvación ¡Uf! Otro corazón Corazón, corazón Si tuviera más corazones ¿eh? Pues podría pillarlo, ¿sabes? Pero... Bueno, si fueran, si fueran corazones azules, ¿sabes? ¿Por qué hay tantos corazones? Uf, no tengo ni idea Pues cost... nada Vamos para allá Vale, el señor de las moscas Vale, hay que hacer que... Nada Había que intentarlo, ¿eh? Primero los... Hay que echarse Hay que expulsar estas moscas pesadas Hay que ponerse muy cerca Para poder golpearle ¿Vale? ¿Vale? Ahí está ¡Oh! ¡Oh! Lo tengo ¿Esto que es un pañal o qué? Increíble Vuelvo para atrás. Pillo el corazón este. Voy a pillar todos los corazones que haya por aquí. Vale, perfecto. Vamos a continuar. Cuatro corazones tengo ya, ¿no? O cinco, cuatro, cuatro. ¿Por qué huyen en vez de atacarme? Soy muy raro, ¿eh? Vale. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Ese se cagó. Hay que hay que intentar deshacernos de... Oh. Vale, me libré, me libré de ese ya. Oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Aquí sí que hay. Aquí va de... De dentro ya, eh. oh. Vale. Uff, uh, uh, uh. Las moscas estas. Uh, uh, uh, uh Casi, casi, casi, casi, casi, casi, casi. Madre mía. Pilla esto, pilla esto, pilla esto. Por aquí tampoco podría entrar en esa sala, pero no me interesa de momento. ¡Cuatro <risa> canto! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Pero está te ¡Por qué grita la rica. El ya el truco del juego, ¿lo has visto? ¿Ha visto? Ya, ya ha pillado el truco de la mendruco. no bueno, ha sido todo, espero que te haya gustado, si es así, le das tu like, suscríbete para más contenido como este, y déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy. Así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós, chao, chao.